...que represente las bases del Magisterio. La otra plancha encabezada por Alberto Durán y Vicente Almonte. Llegó la hora de que los maestros y la maestra de la República Dominicana... ...los maestros de San Francisco de Macorís... ...tomen la decisión correcta. En el día de mañana son las elecciones de ADP. Eduardo Hidalgo se va de la ADP... ...porque así lo han decidido los maestros y maestras de la República Dominicana. Hemos llevado a cabo una gran alianza nacional para que los maestros y maestras y maestras tengan la ADP que es real y efectivamente se merecen. Una ADP que defienda, una ADP institucional para que el ministro y Eduardo, Eduardo Hidalgo, que siempre están de acuerdo, no puedan llevar a cabo la propuesta de una nueva ley que va a quitar todos los beneficios que los maestros y maestras hemos conseguido a través de los tiempos.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 del diálogo con las autoridades, de la lucha y del enfrentamiento. Son tres procesos necesarios y son dos caras de una misma moneda. Creemos que el bastón de mando con Alberto Durán está garantizado los derechos, el cese de la represión, el tollo que hay en educación con un combate a nivel nacional que será encabezado por Xiomara Guante. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.